Un joven de la comunidad La Ciénega en los Bracitos y su hija, menor de 7 años, murieron el pasado sábado durante accidente ocurrido en la comunidad de Cuevas, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los fallecidos fueron identificados como Elvis García y su hija Evelyn García, de 7 años, quienes murieron a consecuencia de los golpes recibidos al ser impactados por un carro en la comunidad. Según testigos, el carro se desplazaba a alta velocidad y perdió el control en una curva, impactando al joven Elvis García, quien iba acompañado de su esposa y sus dos hijas, incluyendo una de aproximadamente ocho meses. La esposa del fallecido se encuentra recibiendo atenciones médicas con golpes en distintas partes del cuerpo, mientras que la niña de 8 meses se encuentra fuera de peligros en una fuente de entero crédito. Dos jóvenes más hasta el momento identificados como Starling y Danelvis, pertenecientes a la comunidad El Dichoso en la Bacada, que también fueron impactados por el vehículo, se encuentran recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de esta localidad. Cuéntanos cómo se bueno, El carro fue el control en la curva. Es, cuando salió de la curva, se fue el y cuando no pudo andar, se fue allá yo para la de nosotros. Cuando atrayó en el muro... Con el impacto ¿Tú venías en el motor o en el carro? No, no, yo no en el motor. ¿Ustedes iban a una velocidad prudente o iban? No, nosotros íbamos a... los, los muertos, íbamos no, no. a una velocidad prudente. No, ¿Cuántas no. personas iban sí. en persona iba Yo creo que nadie el de ellos iban cuatro, pero en el mío, ni más iba el de ellos, yo y otro muchacho. O sea, tú. iban dos motores. Dos motores. Eh, Paralelos, ¿verdad? Muchísimo más antiguo que yo, iban Para NTN. Su noticiero regional, Joan Paulino.